Bien. Bueno, entramos con los recomendados. Yo para seguir un poco con la tónica temática del programa de hoy voy a este, recomendar un documental este, que tiene ya unos años, que se llama La Feliz, eh, Postales uh -huh. de la Violencia Política en Argentina, que eh, toma el, su director directores de eh, Valentín Javier Diment, que es este, bueno, es un documentalista que toma a Mar del Plata como un globo de ensayo, podemos decir, para estudiar un poco la historia de la derecha a partir de la CNU, uh -huh. pasando por lo que fue la represión durante la dictadura, la, hubo un hecho así como acá nosotros tenemos por ahí como el gran hecho de la dictadura, la noche de los lápices es la noche de, los cor de las la corbatas, la corbatas ¿no? claro. donde fueron desaparecidos 10 abogados laboralistas en una misma, en una, en una misma noche eh, y lo que fue el recruter, yo creo que fue también de los primeros en prestar atención a estas nuevas formas de la derecha con el, un tipo Pampillón que me va a salir Santiago que obviamente no, Carlos no es. Pampillón. Carlos Pampillón ahí va un este neonazi este, esto no es una valoración es una descripción este en ese caso autopercibido autopercibido eh, recordemos bueno yo no sé si se acuerdan en el 2015 cuando fue el encuentro de mujeres que 2014 o 2015 en Mar del Plata sí por ahí bueno, bueno eh, ahí ganaron visibilidad Ahí ganaron visibilidad, que fueron a hacer como una especie de defensa de la catedral, sí. este, fueron con un grupo de choque, donde analiza, analiza también es, es muy interesante, ¿no? porque eh, lo hablábamos la otra vez con Darío, de también la decadencia intelectual que ha tenido la derecha en los últimos años. Analiza lo que era el referente de la CNU, que era un profesor... Este, un, 2015. ¿no? 2015. Eh, un profesor universitario, es un tipo con una formación, o sea, nefasto, pero que no es que te decía, este Pampillón, por ejemplo, no conoce la CNU, ¿no? Que Mar del Plata es uno de la CNU tuvo este punto fuerte, bueno acá en la Ciudad de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, de este, Concentración Nacionalista Universitaria. Eh, esto lo encuentran en Cinear Play, ¿sí? Ahí lo buscan, lo encuentran, es gratis, se tienen que registrar. La feliz, ok. La feliz. Muy bien. Me gusta del Lo voy a ver. documental muy breve la vamos a hacer al teatro. Voy a recomendar mi recomendado es Gangster, llevada adelante por la Barraca Teatro. Actúa un amigo de la casa uh -huh. como es el amigo, valga la redundancia, Omar Musa, persona muy querida uh -huh. por aquí. Nos situamos en el año 1963. Una mujer se levanta y descubre que su marido no es quien cree ser en lo que tal vez pudiera ser el comienzo de una serie de descubrimientos respecto a quién es cada uno de los personajes. Está Eleonora Gotliev o Musa, ambos ex conductores de un ciclo radial en esta emisora también están. Eh, el amigo Martín Espíndola. ¿no? Martín Espíndola, exactamente. Y Estanislao Pedernera dirige eh, el propio. Perdón, no, la autoría es de Daniel Dalmarón. Y bueno, después está Pierina Luces en escenografía e iluminación y eh, el vestuario de Analía Ceguesa. Esto es todos los domingos de septiembre. Este domingo 4, el domingo. 11 y 11 el, perdón, el de, hay uno que no, es el 4, el 11 y el 25 de septiembre, allí en 63 entre 3 y 4. En el teatro abierto, la barraca teatro organiza Gangster, nuestra recomendación teatral, voy rapidísimo con relación a algunas características, después por ahí más adelante la retomamos con más tiempo, hay que alentar el teatro independiente, sobre todo cuando es de buena calidad, buena factura y con gente que nos consta se rompe el alma para hacer buenos productos, eh, dura una horita. La obra muy recomendable para este fin de semana, Gangster, es nuestro recomendado teatral de hoy. Otro también agendadísimo a la lista. Yo um, tenía dos, pero voy a quedarme con uno. A ver. Porque es uno que siempre les decimos a, a quienes nos escuchan, que es nuestro canal de YouTube. Ah, Estoy bien. en este momento ahí, hemos superado esta semana los 400 ah, suscriptores. Así que tenemos eh, tenemos un número Capicúa para a quienes gustan de cábalas y les gusta jugar a la quiniela. 404 tenemos en este momento, pero queremos sumar más porque, como siempre decimos, las redes virtuales nos ayudan a seguir creciendo y fortaleciendo contra todos esos discursos de odio que generalmente son los potenciales y los mayoritarios. Y para luchar contra todo eso, nos tenemos que dar un abrazo virtual, que es una palabra ah, que sí, a Pablo le gusta mucho. Claro, claro que sí. Y tenemos que multiplicar nuestra presencia y nuestro amor virtual, así que les invitamos a quienes estén escuchando y viéndonos, que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Radio Estación Sura, y nos buscan, tienen obvio que todos los videos de todo lo que pasa toda la semana, todas las semanas en re sábado, en Atando Cordones, en El Chiringuito, las columnas de y entrevistas que hay en el amplificador, y este programa. Sí, y este programa, sí, obvio. Vale. Por supuesto que sí. Abrazos virtuales y parejas abiertas Las militancias de...